Viajar lejos nos trajo a la mafia. Comenzó con el escorbuto en los largos viajes por no tomar vitamina C. Se sabía que los cítricos la tenían, pero no duraban los viajes. En cuanto lo hizo, la pobre Sicilia hizo una enorme fortuna en todo el mundo vendiendo limones, pero había que proteger los cultivos de los bandidos. Contratar a guardianes de entre los bandidos era buena idea, pues no atacaban a conocidos, pero fue como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Los guardianes se convirtieron en chantajeadores que controlaron toda la cadena de suministro, pudiendo exprimir todo lo que quisieran a los productores, y creando familias unidas para que esto no cambiara.